extraescolar de programación, la ruta al éxito de Bill Gates. Cuando conocemos la historia de los más exitosos siempre encontramos inspiradas leyendas sobre el chico que se hace a sí mismo. La historia de Bill Gates no es la excepción, un joven brillante matemático que descubre la programación deja Harvard y funda con sus amigos una pequeña empresa de informática llamada Microsoft y a fuerza de pura brillantez, ambición y cuajo la convierte en un gigante del sector del software. Hasta aquí el perfil en el sentido amplio, pero vamos a acabar un poquito más profundo para identificar cómo distintas variables le permitieron a Gates tener tiempo extra escolar de programación que le abonaron el camino al éxito a uno de los hombres más ricos del mundo. En primer lugar, el padre de Gates era un rico abogado de Seattle y su madre hija de un banquero acomodado. De niño, Pin se reveló como un talento precoz fácilmente aburrido por los estudios, así que sus padres lo sacaron de la escuela pública y que cuando iba a empezar el séptimo curso lo enviaron a Lakeside, una escuela privada a la que las familias de la élite de Seattle enviaban a sus hijos. A mitad de segundo año en Lakeside, la institución creó un club informático. Todos los años el club de madres de la escuela organizaba un mercadillo de artículos usados y siempre estaba la pregunta a dónde irá el dinero, recuerda Gates. A veces se destinaba al programa de verano que permitía a los chicos de ciudad pasarlo en el campus. También se destinaba a las necesidades de los profesores. Decía Bill Gates aquel año se invirtieron 3 mil dólares en una terminal informática en un cuartito del que procedimos a apoderarnos. Nos parecía una cosa asombrosa. Esta fue la primera oportunidad para que el joven Gates orientara su pasión en una actividad extracurricular. A partir de este año Gates vivió en la sala del computador. Él y otros empezaron a enseñarse a sí mismos cómo usar aquel extraño dispositivo nuevo. Ni qué decir tiene que alquilar una terminal entonces muy avanzada tecnológicamente como la APCR salía caro incluso para una institución tan rica como lexite Así que los 3 mil dólares recaudados por el Club de Madres no tardaron en agotarse. Los padres recaudaron más dinero, los estudiantes se lo gastaron, entonces un grupo de programadores de la Universidad de Washington formó un equipo pues llamado Computer Center Corporation, que arrendaba horas de ordenador para empresas locales. Hizo la suerte que uno de los fundadores de la firma, Moni Rona, tuviera un hijo en Lakeside un año por delante de Gates. Y al club informático de Lakeside se preguntó Rona, ¿no les gustaría probar los programas de software de la empresa durante los fines de semana a cambio de tiempo de programación gratuito? Pues no faltaba más, una nueva oportunidad de programación extraescolar. Después de la escuela, Gates tomaba el autobús a las oficinas de C Al Cubo y programaba hasta bien entrada la noche. sea Cubo acabó por quebrar, lo que dejó a Gates y a sus amigos merodeando alrededor del centro informático de la Universidad de Washington. No tardaron en dar con otra empresa, Easy, que les cedió horas de ordenador gratuita sacando de su trabajo en un software para automatizar nóminas de empresa. La tercera oportunidad para seguir desarrollando su talento de manera extraescolar. Durante un periodo de 7 meses de 1971, Gates y sus cortes sumaron 1.575 horas de tiempo de programación con la unidad Easy, lo que hace un promedio de 8 horas al día, 7 días por semana. Era mi obsesión, cuenta Gates, al hablar de sus tempranos años en el instituto. Me saltaba la educación física, iba allí por las noches, programábamos durante los fines de semana. Rara era la semana que no echáramos 20 o 30 horas. Hubo un periodo en que Paul Allen y yo nos metimos en líos por robar un manojo de contraseñas y bloquear el sistema. Nos echaron. Durante todo el verano no pude usar el ordenador. Esto fue cuando yo tenía 15 o 16 años. Entonces averigué que Paul había encontrado un ordenador libre en la Universidad de Washington. Tenían estas máquinas en el centro médico y en el departamento de física. Trabajaban sobre un programa de 24 horas, pero con grandes periodos inactivos, de modo que entre 3 y 6 de la mañana había un hueco de 3 horas. Ray Gates. Salía de noche pasada mi hora de acostarme. El trecho desde mi casa a la Universidad de Washington podía cubrirse a pie. Tomaba el autobús, por eso soy siempre tan generoso con la Universidad de Washington Porque me dejó robar tantas horas de ordenador Años más tarde, la madre de Gates dijo Siempre nos preguntábamos por qué le costaba tanto levantarse por las mañanas Entonces, uno de los fundadores de Easy, Wood Pembroke, Recibió una llamada de la empresa tecnológica TRW que acababa de firmar un contrato para informatizar la enorme central eléctrica de Bonville Al sur del estado de Washington TRW necesitaba desesperadamente programadores familiarizados con el software concreto que utilizaba la central. En aquellos días tempranos de la revolución informática era difícil encontrar programadores con esa clase de experiencia especializada, pero Pembroke sabía exactamente a quién llamar, a aquellos chicos del Excite que llevaban miles de horas encima del ordenador central de Easy. Gates ya estaba en su último año del instituto y de algún modo se las arregló para convencer a sus profesores de que le dejaran mudarse a Bombay con motivo de un proyecto independiente de estudios. Allí pasó la primavera escribiendo códigos bajo la supervisión de un hombre llamado John Norton. Al decir de Gates, le enseñó más de programación que ninguna otra persona que hubiera conocido antes. Aquellos cinco años que van desde octavo grado al final del instituto fueron el cúmulo de un montón de horas extraescolares de programación de Bill Gates, quien, se mire como se mire, supo aprovechar una serie de oportunidades extraordinarias. La oportunidad número uno consistía en que Gates fue enviado a Lakeside. ¿Cuántos institutos en el mundo podrían ofrecer tiempo extraescolar a una terminal a tiempo compartido en 1968? La oportunidad número dos consistía en que las madres de Lakeside tenían bastante dinero para pagar las tarifas de ordenador extraescolar. Número 3. Cuando aquel dinero se agotó, resultó que una de las madres trabajaba en Sea al Cubo, que a su vez necesitaba a alguien que comprobase sus códigos de software durante los fines de semana, sin importarle que los fines de semana se pasaran a las noches entre semana. Número 4. Gates descubrió Easy poco antes de que esta empresa necesitara a alguien que informatizase sus nóminas. Número 5. Gates vivía a escasa distancia de la Universidad de Washington. Número 6. La universidad tenía un ordenador libre 3 horas al día. 7. TNW llamó a Put Penrose. 8. Los mejores programadores que Penrose conocía para una tarea dada resultaron ser dos chicos del instituto. Número 9. Late site estaba dispuesta a permitir que estos chicos pasaran la primavera escribiendo códigos en otro lugar. Y que tenían en común prácticamente todas aquellas oportunidades que le dieron a Bill Gates el tiempo suplementario para practicar cuando Gates dejó Harvard después del segundo año de estudiante para probar suerte con su propia empresa de software llevaba 7 años consecutivos programando prácticamente sin parar. Había sobrepasado con creces las 10.000 horas. ¿Cuántos adolescentes en el mundo reunían la clase de experiencia que tenía Gates? Me sorprendería mucho que hubiera habido 50 en todo el mundo, contesta él mismo. Estaba sea el cubo y aquel software para nóminas que hicimos y luego llegó TRW. Todas aquellas cosas llegaron juntas. Creo que tuve el mejor acceso al desarrollo de software a una edad temprana que ninguna otra persona en aquel periodo de tiempo. Y debido a todo esto, una serie increíblemente afortunada de acontecimientos. Si analizamos la historia, no solo de Bill Gates, sino de la manera en cómo escogen jugadores de hockey, de Steve Jobs o de Bill Joy o tal y de la informática, creo que nos haremos una idea más completa del camino al éxito. Gates tiene un genio increíble, eso es más que obvio pero lo que realmente distingue sus historias no es su maravilloso talento, sino las extraordinarias oportunidades que disfrutaron. Tuve mucha suerte, dijo Bill Gates al principio de una entrevista. Esto no significa que no sea brillante o un empresario extraordinario, solo que comprende lo increíblemente afortunado que fue al estar en Lakeside en 1968. Claramente si las familias permiten que sus hijos accedan a oportunidades extraescolares que la escuela tradicional no posee, posiblemente abriremos la puerta a un abanico de oportunidades que están a un solo clic. Por eso es que Libertarios conectamos a los niños con los contenidos de las mejores universidades del mundo que les permiten el acceso a la sociedad del conocimiento. Esta es la razón por la cual desarrollamos procesos de oratoria, liderazgo y persuasión en el curso de IBER persuasivo con la Universidad de Johns Hopkins o Introducción a hablar en público con la Universidad de Washington. También nos enfocamos en emprendimiento con el curso Inicie su negocio en línea con la Universidad Estatal de Nueva York. Además de orientar el espacio de trading con el curso de algoritmos de negociación basados en Machine Learning por la Universidad de los Andes. Y finalmente, ese espacio de programación con Python para todos en la Universidad de Michigan o resolución de problemas, programación en Python y videojuegos con la Universidad de Alberta. Estos procesos nos permiten dar nuestro aporte al mundo para que más niños tengan una educación de clase mundial. Quédate en este canal si quieres ver más contenido de cómo tu hijo puede formarse como un emprendedor, o como un trader, o tal vez como un programador, o como un gran líder. Todos estos cursos que desarrollamos en Libertario son certificados por universidades de prestigio. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dar like y suscribirte, para que no te pierdas de esta nueva manera de educar a tus hijos. Y recuerda, el futuro es libertario.